Buenas a todos, bienvenidos a mi canal y pediros disculpas antes de nada por los fallos técnicos que he tenido en la emisión que he hecho anteriormente en directo. Entonces he decidido pues grabar el vídeo en diferido y una vez finalizado por pues lo adjuntaré. De todas formas a través de mi canal de Instagram, Esfera Penitenciaria, podéis entrar, suscribiros y haré emisiones en directo. Ha sido un problema técnico que no sé qué es lo que fallaba pero no me funcionaba el micro y no me reconoce el sonido. Entonces, bueno, como quiero dejar esto hecho para hoy, para todos estos opositores como tú que estás eh, preparando la oposición y quieres pues tener algo a mayores, pues te voy o oh, vamos a hacer este contenido. Entonces, sin más dilación, vamos a ello. Voy a quitar aquí esto que tenemos así inicialmente y vamos a ver el primer supuesto que os he planteado. Bueno, decir o comentar... ...que este tipo de supuestos van orientados fundamentalmente a opositores que se presenten a instituciones penitenciarias... ...pero podría darse la situación también que un opositor que vaya a una oposición de gestión civil del Estado, por ejemplo, le venga bien. ¿vale? Eh, vamos a abordar materia de contratación, vamos a abordar también materia específica de instituciones penitenciarias... ...y hablaremos de delegaciones de competencias, eh, hablaremos de eh, órdenes de servicio de la entidad estatal y demás. Antes de meternos en faena, quiero explicar un poco eh, lo que tenemos que eh, tener claro siempre de cara a la hora de eh, redactar un supuesto práctico jurídico. Lo que le digo yo a todos mis alumnos, algunos de ellos estaréis aquí en este vídeo, escuchándome, es que tenemos que realizar, para poder plantear un supuesto jurídico, en primer lugar hay que tener una estructura a la hora de confeccionar este supuesto. Esta estructura va a constar de varias partes. ¿no? Es decir, tenemos que tener un procedemos en primer lugar a la lectura del supuesto y después tendremos que hacer un encuadramiento. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues consiste en que yo vaya eh, de forma estructurada argumentando o de forma jerárquica citando las diferentes normas o leyes con las que yo voy a dar después la propuesta de resolución. ¿Qué significa esto? Pues si yo hablo de, de lo que vamos a abordar hoy en materia de contratación, es muy importante que siempre tengamos claro que de forma jerárquica deberíamos citar las competencias que tiene el Estado en materia de eh, contratación, tal como se regula en la Constitución Española, como eh, se trata la Carta Magna, en ese artículo 149, 1, 18. ¿vale? Que ahí nos habla de esas competencias exclusivas que tiene el Estado en materia de de contratos administrativos, ¿vale? Después, de forma jerárquica, citaré la ley, la ley 9-2017 de 8 de noviembre, que regula la contratación del Estado, y eh, después iremos citando otras normas que nos pueden venir bien en este encuadramiento en función de lo que nos estén preguntando. Una vez hago el encuadre jurídico, yo tengo que hacer una pequeña síntesis o resumen del supuesto que voy a hacer esto ya me lo da el, el enunciado. Aquí veis un, un enunciado. En base a eso yo hago una síntesis y después voy a formular una propuesta de resolución o unas conclusiones en base a lo que yo valoro ahí. Es un poco mantener esa estructura. Sabéis que tenéis que citar los artículos. A veces los artículos no los sabemos de forma literal, pero sí que tengo que tener algunos que van siempre interrelacionados. Lo que vamos a hacer hoy es dar diferentes puntos de vista porque nunca hay una única respuesta que sea válida. Es decir, puede tener varias respuestas que sean aceptadas por el tribunal y todas ellas sean válidas. Por eso, a la hora de eh, concretar o de dar una respuesta concreta de cómo tiene que ser el supuesto, cómo lo debemos abordar, yo a todos vosotros siempre os digo, no me gusta hacer supuestos en los que yo redacte la respuesta, porque esa respuesta puede ser más amplia, ¿vale? Es decir, puede valorar otro tipo de posibilidades. Entonces, ahí, en ese caso, todos los supuestos que os encontráis de editoriales, o supuestos que veis, en el que os dan una propuesta de resolución súper extensa, súper motivada, a mí no me gustan. Personalmente, yo en las oposiciones que he aprobado y cuando he tenido que hacer estos supuestos... El hecho de ver un libro con las respuestas de los supuestos hechos... ...en el que me pone una parrafada que dura cuatro o cinco hojas... ...me puede servir un poco para tener un concepto una idea de por dónde tienen que ir los tiros. Pero lo único que hace a mí es desmotivarme. ¿vale? Yo en su día cuando preparé ejercicios prácticos de este tipo... ...pues lo único que hacía era venirme abajo. Entonces yo no me vale para nada eso. Es decir, no quiero esa resolución de una persona que está mirando la legislación que la está mirando de arriba abajo, que pone todo con, eh, pelos, con todo tipo de detalles, si a mí después eso no me sirve. Yo tengo que buscar la forma práctica de yo salir del paso y hacer una resolución en base a lo que yo sé. Entonces yo con esto, con lo que yo, con mi conocimiento y mi experiencia, quiero aportarte ese grano de arena para que seas capaz de hacerlo, de afrontarlo y de abordarlo con garantías y que el tribunal pues al final valore y sepa Cuantificar el nivel de formación que tienes, si eres capaz de resolver o no. Otro de los consejos que le doy siempre al opositor es que se ponga en situación. ¿A qué estáis opositando? ¿A juristas? Pues si vais a juristas tenéis que dominar más la jurisprudencia. En materia de contratación vais a tener menos cosas que saber. Pero sí que debéis dominar todas las instrucciones, jurisprudencia y la normativa penitenciaria. ¿Vale? Contratación también, pero no al nivel del cuerpo especial, que es ahí aparte de contratación nos meten o eh, incluyen más eh, parte de financiero, ¿vale? Y sobre todo meten órdenes e instrucciones de la entidad estatal como medio propio personificado de la secretaría. Entonces, en función de a dónde voy a opositar, tengo que ver qué es lo que tengo que llevar sí o sí, bien sabido, y después concretar. Aparte de eso, tengo que ponerme en situación del puesto que yo voy a desempeñar y quién es el, el, el señor o, o el miembro del tribunal, mejor dicho, que me va a plantear las preguntas. Muchas veces sacamos mucha información sabiendo quiénes son los miembros del tribunal, qué puestos han ocupado. Y como sabéis, la Secretaría General cada vez más saca públicamente el listado de los eh, funcionarios que forman parte del tribunal y las funciones que han hecho. Vale, en institucionpenitenciaria.es podéis encontrarlo, un proceso selectivo, os vais a ir a las diferentes convocatorias y os van a sacar eh, un listado de los eh, miembros del tribunal, el presidente y los demás vocales con las funciones que han desempeñado. A partir de ahí, tengo que ir a la, pues me podría ir al Real Decreto 734 si veo a alguien que trabaja en la inspección o veo a alguien que trabaja en prevención de riesgos laborales, pues me voy a ver cuáles son sus funciones y desde ahí digo, pues mira, es posible que me caiga un supuesto de prevención de riesgos. O es posible que me caiga una responsabilidad patrimonial porque hay dos o tres miembros que son de la inspección. O es posible que me ponga un procedimiento sancionador de funcionarios por las funciones que desempeñan. ¿Vale? Siempre tenemos que ponernos en situación. Después, otra de las cosas importantes que tenéis que llevar clara siempre es... ...que no van a ir a lo más complicado y no nos van a buscar una... ...una respuesta que sea súper enrevesada que nadie la sepa hacer. Es decir, el, el que plantea el examen no está mirando todo el día la legislación para decir... ...voy a ver si consigo pillar a este señor y a ver si hay alguno que o hay alguien que lo sepa hacer. No, va a ser una cosa real que vais a hacer en vuestro día a día. Va a tener una aplicación práctica. ¿vale? Entonces, desde el ámbito penitenciario... Cuando yo estoy valorando un tipo de supuesto que tengo que hacer y como contrato se va a caer sí o sí, a mí no me vale para nada hacer un contrato en el que el procedimiento sea una asociación para la innovación o conocer todos esos procedimientos o una obra mayor. ¿vale? ¿Por qué? Porque las competencias no están delegadas en los directores. Entonces, vosotros podréis ir a servicios centrales, sí, ahí en la Asociación General de Planificación y Gestión Económica, en base a esas cuantías del valor estimado, sí os podría eh, suceder que, que tuvieseis que licitar alguna obra o algo así, pero en lo que es un centro penitenciario, las obras sabéis que está delegado hasta los 39.999 euros de valor estimado. ¿Vale? Tenemos que sabernos muy bien esa orden de delegación de competencias. ¿Sí? Entonces, poniéndonos en situación, hay determinados temas y determinadas cosas que las tenemos que llevar siempre bien sabidas. Y eso es lo que va a definir nuestro aprobado. En el cuerpo especial a mayores hay unas normativas internas dentro de la entidad estatal, como es el manual de procedimiento y unas órdenes de servicio, que nosotros a todos los alumnos pues las remarcamos de arriba abajo porque es algo muy importante. Porque en el cuerpo especial vais a trabajar o bien en la entidad estatal, o en determinados casos en la Secretaría General. Pero el mayor número de plazas que se van a ofertar son en la entidad estatal. La entidad estatal se recoge en la ley general presupuestaria, en el apartado 2.2 letra I, y es un antiguamente llamado organismo autónomo, y hoy en día es una entidad estatal de derecho público, de trabajo penitenciario y formación para el empleo, que se constituye como medio propio de la Secretaría General, y a diferencia de la Secretaría General, tiene un presupuesto estimativo, ¿vale? Es decir, funciona hablando comúnmente como si fuera una empresa, ¿vale? Tenéis que llevarlo bien sabido los que vais al cuerpo especial, los que vais a juristas, pues bueno, la entidad estatal también la tenéis que saber si os ponen un supuesto de la relación laboral especial penitenciaria y algo entremezclado con los diferentes tipos de situaciones en las que se puede encontrar un interno trabajador, ¿vale? Entonces, otra de las funciones que tenéis que tener claras son las que realiza el administrador, pues un administrador, muchos de los puestos de la entidad o del cuerpo especial, pues van a, a, a ocupar ese puesto, esa materia económica, pues vais a tener que eh, saber o poneros en situación de todos los trámites que tendréis que hacer y todas las situaciones a las que os podréis enfrentar. Nóminas de internos, nóminas de funcionarios, cada vez más tiene más peso en las oposiciones de instituciones penitenciarias. La materia de gestión de recursos humanos. Entonces os aconsejo que llevéis eso bien también, ¿vale? Prevención de riesgos laborales y en juristas tendréis que mirar también esa parte un poco de. Eh, convenios suscritos por España, tratados internacionales, extradición, ley 23-2014, eh, convenio de Estrasburgo, ¿vale? Es propia, eh, extradición activa y pasiva, todas esas situaciones. Y, en concreto, la instrucción 3.2019, que la valoraremos o la abordaremos un día en concreto, ¿vale? Parece un supuesto de esa parte. Bueno, sin más, serán una serie de pautas a seguir que espero que os sirvan de ayuda. Voy a leer el enunciado de este supuesto. Tal como veis ahí, nos dice, el coordinador de producción le indica que se ha averiado dos fotocopiadoras, la que tiene en la oficina donde imprime los folios para trabajar en el día a día, ...que está inventariada en Sorolla 2 y pertenece a la Secretaría General. Y otra fotocopiadora que se emplea para imprimir las cartulinas y tarjetas... ...de los paquetes donde van embaladas las piezas que se realizan en el taller productivo. Bueno, aquí hay que dar solución a esto. no Entonces, en este caso, lo primero que nos pregunta o lo primero que se nos plantea es... ...¿coordinador de producción es una figura o un funcionario del nivel 22 que eh, pertenece a la entidad estatal de trabajo Penitenciario y formación para el empleo y en este caso es un puesto escrito al subgrupo A2. Es el encargado de los talleres productivos, de la formación, eh, de los internos y en este caso se le plantea que se le verían dos fotocopiadoras. Una en la oficina donde imprimen los folios y otra, que pertenece, eh, y otra fotocopiadora para imprimir cartulinas y tarjetas en los paquetes donde van a embalar las piezas. Bueno. Vamos a abordar la primera situación que nos comenta que eh, está inventariada en Sorolla 2. Aquí, en primer caso, por un lado tenemos la Secretaría General y, por otro lado, la entidad estatal. Este, eh, el inventario, la gestión del inventario tiene que estar deslindado. Es decir, los bienes eh, inventariables o bienes muebles, en este caso la impresora. Nos dice que el coordinador de producción está usando una impresora que está inventariada en la Secretaría General. Entonces, hay que tener en cuenta los plazos de amortización. Hay que tener en cuenta a quién pertenece la, la, la impresora. ¿Podría proceder el coordinador de producción a la reparación de la impresora? Teniendo en cuenta estas dos situaciones, vamos a abordar el supuesto de dos formas que pueden ser las dos correctas. En primer caso el coordinador de producción va a proceder a la reparación de la fotocopiadora teniendo en cuenta que no le pertenece y vamos a ver de dónde saca el dinero. ¿no? Es decir, cuál es la cuantía que tiene en este caso para poder proceder a la reparación. Bueno. En estas situaciones tenemos que irnos. Eh, la materia de la entidad estatal se regula unas órdenes de servicio, en concreto en la orden de servicio 1-2022, que se actualizan todos los años y estamos un poco a expensas de, que no, de recibir la orden de servicio de 2023, que siempre se hace a primeros de año. Una vez recibida esta orden de servicios, que muchas veces o casi siempre suelen ser muy, muy similares, aquí tenemos que tener en cuenta que esta. Eh, bueno, dentro del de de el, el gestor de asuntos económicos administrativos de la entidad estatal es el que gestiona pues todos los contratos menores y todas las reparaciones y mantenimiento y la formación laboral eh, de los talleres productivos y se imputa en este caso a la cuenta o al área de administración. Es decir, hay una cuenta de pagos administrativos donde ...el gestor económico va a tener una cuantía que en este caso no será superior a 1.200 euros. ¿vale? Si fuera superior a 1.200 euros ya no lo podría hacer él. Se tendría que tramitar desde servicios centrales. ¿vale? Para todas estas pequeñas reparaciones que se incluye también el material de oficina. Entonces para solventar esta o para hacer esta reparación... ...aunque esté inventariada a la Secretaría General podría gestionarlo el, el gestor económico desde esa eh, cuenta de pagos administrativos que viene regulada en la orden 1 2022 hasta esa cuantía de 1.200 euros. Bueno, ¿cómo podría reparar esa fotocopiadora? Pues ahí al final no deja de ser unos trámites o no deja de ser pues ponerse en contacto con tres eh, pues aquí, eh, técnicos de, de fotocopiadoras y hacer una especie de contrato. De servicios, podría hacer un contrato de servicios o podría, eh, si lo que hay es que, eh, si tiene que venir un técnico, valorar cuánto costaría la visita y después, si hay que cambiar algún motor o algún, eh, pues algo, algo, algo que tenga eh, interiormente que esté estropeado, pues habría que solicitar tres ofertas. ¿Qué hacemos normalmente con esto, con las fotocopiadoras? Muchas veces se hace un contrato de servicios y en ese contrato de servicios, aunque las fotocopiadoras estén inventariadas a la Secretaría General o a la entidad estatal, en ese contrato de servicios va incluido el mantenimiento de las fotocopiadoras y el hecho de cambiarnos los tones. ¿no? Es decir, la propia empresa pues, hace un ajuste que suele ser por precio por copia y en ese precio por copia va incluido también el mantenimiento. Si hubiera que hacer una reparación, imaginaos que tenemos que cambiar un motorcillo pequeño dentro de la fotocopiadora o, o, o lo que fuera, pues ahí sí que se imputaría a esta cuenta, a estos 1.200 euros como máximo, que es la cuantía que tendríamos ahí para gastar, ¿vale? Desde el propio centro penitenciario. Estamos hablando siempre un supuesto en el que la gestión se haga a través de servicios periféricos, en un centro, en cualquier establecimiento penitenciario, ¿vale? Si yo ahora voy a, amateur, si yo imaginaos que tengo que cambiar un pequeño motor o algún, algún, o algo interno de la fotocopiadora y lo tenemos que adquirir como es un bien que se imputa al presupuesto de explotación, pues ahí eh, simplemente pues pediría tres ofertas y se lo adjudica, adjudicaríamos a aquel que nos eh, presente la mejor relación calidad-precio. ¿Sabéis qué? Antiguamente, en materia de contratación, pues teníamos cuando licitábamos un procedimiento de contratación, teníamos que, eh, sobre todo en contratos menores, nos ceñíamos únicamente al precio. ¿vale? Pero la nueva ley de contratos viene a regular que hay que establecer una serie de criterios cualitativos y cuantitativos a la hora de adjudicar los contratos. ¿vale? ¿Qué significa esto? Que yo igual, imaginaos que yo me compro un motor, esta fotocopiadora que estaba averiada que, pues que cuesta 400 euros, tiene una vida útil de dos años y otro me, me ofrece un motor que tiene una vida útil de 5 o 6 años y cuesta 100 euros más en base a la relación calidad-precio para mí es más interesante con, eh, comprar ese motor que tiene una vida útil más larga y la adjudicación sería en base a esos criterios con esa empresa, ¿vale? o con el licitador bueno, primera de las soluciones que damos, el, el gestor económico va a pagar hasta esa cuantía de 1200 euros y eh, si después es una empresa y la factura se, pre, eh, se presenta en papel, pues o si la empresa presenta la factura en papel se pagará esta desde el, el propio centro. ¿Vale? En ese caso. Bueno, la segunda de las situaciones es, pues si está inventariada en Sorolla 2, pues habría que hablar con el centro penitenciario, con la oficina de administración, a través del administrador, y ver si el centro penitenciario puede hacer las siguientes opciones. Primero, mirar en Sorolla 2. Cuando hablamos de Sorolla 2 y del inventario, tenemos que citar siempre la instrucción 8.2015 de la Secretaría General donde se regula el inventario de los centros penitenciarios este inventario pues se tiene que actualizar anualmente y en el, eh, el primer mes de cada año pues lo que se hace es eh, altas y bajas pues se da esa, eh, esas altas y bajas se le remiten desde los centros penitenciarios a su dirección general de planificación y gestión económica, en concreto a equipamiento. ¿vale? El inventario hay un único inventario y después ese, eh, el inventario le pertenece a la Secretaría General obviamente y después cada centro penitenciario pues tiene adscritos pues, eh, esos bienes muebles. ¿no? Lo que hay que ir es haciendo un poco etiquetas y esas etiquetas se van asignando los diferentes bienes muebles dentro de los espacios previamente creados. ¿vale? Entonces, si este impresor está inventariada en el ya 2, tendremos que valorar el plazo de amortización, que es como máximo, tiene que tener, perdón, como mínimo, 5 años para estar amortizada. Si, fuese, si tuviese más de 5 años ya estaría amortizada. Si fuera otro bien mueble el plazo son 10 años. ¿vale? ¿Qué sucede con algo que está inventariado, que eh, está amortizado y por ejemplo no interesa la reparación? Porque aquí nos tenemos que poner en situación y yo cuando estoy justificando el supuesto podría hablar de todo esto. ¿no? Es decir, vamos a valorar el precio de la, o el valor de la fotocopiadora si la eh, reparación es más cara que el valor que tiene la fotocopiadora o si la reparación es inferior, pues procederemos a esa posible reparación. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para repararla? Pues si lo repara la administración penitenciaria, pues se podría pedir presupuesto a una empresa, a una... normalmente suelen ser técnicos que tienen empresas pues, de marcas conocidas, Vienen ahí, valoran lo que costaría repararla y en base a ese presupuesto, pues eh, licitaríamos un procedimiento de contratación. Es decir, a veces antes de contratar hay que pedir de forma informal a los distintos eh, o personas del sector o del ámbito que queremos aquí licitar el contrato, pues ofertas de forma informal para saber más o menos de qué cantidades estamos hablando. ¿Vale? Entonces... Yo a mí me interesaría saber de qué cantidad estamos hablando, cuánto costaría la, la reparación. Y, igual esa fotocopiadora está inventariada y yo me interesa más... Eh, eh, perdón, esta fotocopiadora está amortizada y el valor de la reparación es tan caro que a mí no, como administrador no me interesa proceder a la reparación. ¿Cuáles son las opciones que puedo barajar yo? En este caso podríamos barajar. Otra fotocopiadora que tengamos inventariada en el mismo centro la cambiaríamos, le cambiaríamos el, eh, el, la etiqueta en el inventario, y, y pasaríamos el fichero de forma oportuna a, al programa Sorolla y le cederíamos una nueva fotocopiadora, pero esa es una situación que muchas veces no se dispone de material. ¿vale? Entonces, la segunda de las opciones sería repararla, ¿vale? Siempre y cuando estuviera dentro del tuviéramos crédito, tuviéramos eh, una cantidad eh, imputable al capítulo 2 que nos permitiese la reparación de la misma, o podríamos licitar un contrato de servicios. Es decir, un contrato de servicios con esa empresa, en la que mmm, por el mantenimiento y la reparación, pues nos cobre un tanto. Nos puede cobrar, eh, pues tanto por, por copia, y con eso nos cambian los tóneres, y después por el mantenimiento, pues eh, si hay que cambiar alguna pieza, pues esa pieza la tendríamos que comprar, ¿vale? No sé si me, estoy, si me estáis entendiendo en este sentido. ¿vale? Entonces, si yo hago un contrato, lo hago como contrato menor por razón del valor estimado. Sabéis que tengo que pedir tres ofertas, ese informe de necesidad, después tengo que eh, la aprobación del gasto y presentar la oportuna factura. ¿vale? Eh, la tercera de las situaciones que se puede barajar, que en ningún caso lo podríamos hacer, es comprar por parte de la Secretaría General una nueva fotocopiadora. Las fotocopiadoras van al presupuesto, van al capítulo 6. Entonces habría que realizar una previsión de necesidades. Es decir, sería para el ejercicio económico siguiente cuando si nos autorizan desde servicios centrales podríamos comprar esa fotocopiadora. Pero lo que nos plantea la pregunta aquí, ¿puedo adquirir una fotocopiadora nueva? La respuesta es no. vale, Yo no la puedo adquirir porque eso se imputa al capítulo 6, inversiones reales. Si decide la entidad estatal adquirir una fotocopiadora, ahí funciona distinto. La entidad estatal tiene patrimonio y tesorería propias. Entonces ahí, en lugar del capítulo 6, hablamos del presupuesto de capital. vale, Iría imputable a ese presupuesto de capital. No, no podríamos comprarla desde el centro penitenciario. Tendríamos que pedir autorización a servicios centrales. vale, En ese caso. Pero funciona un poco distinto. ¿Cómo se hace a diferencia la entidad estatal? ¿Cómo hace a diferencia la Secretaría General? Bueno, la Secretaría General, como norma general, la previsión la hace en el primer trimestre de cada año y en la entidad estatal esa previsión de necesidades en el último trimestre se pasa a un, una hoja Excel y desde ahí se van anotando pues toda esa previsión de cosas que se podrían comprar para los centros que harían falta y después al ejercicio siguiente es cuando... Ya se asigna, que normalmente no asignan todo lo que hace falta, ¿vale? En, ese, en esa situación. En muchos eh, centros, pues, cosas inventarias a la secretaría, por las a la entidad y viceversa. Bueno, si hago un contrato de servicios para el mantenimiento, tengo que hacerlo como en base al valor estimado. Si lo, hace, eh, si lo hago como contrato menor, pues, iría imputado a ese capítulo 2, que sería una forma, una propuesta de resolución. Es decir... Hemos valorado un poco que el propio coordinador de producción, o perdón, el perdón, el gestor económico repare la fotocopiadora. En este caso, con esa cuantía de 1.200 euros que viene en la orden 1.2022. O que la Secretaría General proceda a la reparación de la misma. Vale, Son las dos opciones que tenemos. Después lo tenemos que argumentar. vale, De esa forma. Bien. Supuesto número 2. Es usted administrador y le comenta al director que quiere reformar el polideportivo y montar una pista de padel para los internos. Decide darle una solución al director, tantear varias empresas, las reformas y las siguientes ofertas. Fijaos aquí que nos da una serie de importes, 38.000, 42.000 y 44.000. El IVA del 10% es un punto importante. Fijaos que este, este precio que oferta el, eh, la empresa, en la que se adjudica, que es la empresa número 2, que es la que nos dice aquí... ...por presentar la mejor relación calidad-precio, ya que las instalaciones tienen un suelo anti-resbaladizo y mayor garantías es que ofertaron las otras dos. Es decir, aparte del precio, si os fijáis, el precio más ventajoso es la empresa 1. Pero, como nos dice que los criterios a la hora de asignar el contrato deben valorar calidad-precio, esta empresa 2, aun siendo más cara, presenta un suelo antiresbaladizo. Entonces se la adjudica a esta empresa número 2. Importante siempre cuando vemos un contrato y hablamos de cuantías, es el eh, estimar el valor eh, o determinar, mejor dicho, el valor estimado. Sabéis que el valor estimado se regula en el artículo 101. Y aquí tenemos que tener en cuenta, a la hora de determinar cuál es el valor estimado, tenemos que descontar el IVA. De esos 42.000 euros le tendríamos que restar 4.200 euros de IVA y estaríamos hablando de 37.800 euros de valor estimado. ¿Por qué es importante esto? Porque el valor estimado me permite encuadrar dentro de la ley de contratos cuál es el procedimiento que a seguir. si tengo competencia para eh, licitar el procedimiento o no tengo competencia, si está sujeto a regulación armonizada o no. ¿vale? Entonces eso es muy muy importante, siempre sacar el valor estimado y con eso empiezo yo a valorar si tengo competencia en materia de contratación. Bueno. Sabéis que la competencia en materia de contratación se regula en el artículo 61, ¿vale? Este artículo 61.1 irá siempre de la mano con el artículo 323 y a su vez con la ley de régimen jurídico del sector público, artículo 9, fundamentalmente. Y os explico por qué. Cuando, yo, cuando a mí me hablan de un supuesto en materia de contratación y empiezo a meter la delegación de competencias y digo, las competencias del ministro, del secretario de estado están delegadas en el director y me quedo ahí tan pancho. ¿Vale? Está bien, sí, pero yo no estoy citando nada más. No lo veo del todo o correcto como si yo digo de la siguiente forma. Bueno. Las competencias en materia de contratación o el órgano de contratación viene regulado en el artículo 323 de la ley de contratos. Aparte de eso, eh, las competencias en materia de contratación se regulan en el artículo 61.2 61, y en concreto en el artículo 61.2 refiere que las competencias pueden ser delegadas o desconcentradas. Estas competencias delegadas o desconcentradas también encuentra su amparo su encaje legal en el artículo 9 de la ley 40 2015 de 1 de octubre. Es decir, si yo hago ese encu encuadramiento en una delegación de competencias, este supuesto, yo le estoy dando al tribunal un, un, una serie de recursos, un apoyo que, me va, que lo primero que se va a plantear es, y va a decir es, no, este, este señor pues tiene el supuesto, sabe de lo que está hablando y sabe lo que es la competencia en materia de contratación, sabe quién es el órgano de contratación, sabe, domina cuál es la delegación de competencias, etc. ¿vale? En este caso en concreto, sabéis que la, la competencia o el órgano de contratación son ministros, secretarios de estado, juntas de contratación y en caso de organismos autónomos, eh, presidentes o directores. ¿vale? Pueden ser órganos unipersonales, como puede ser el ministro o secretario de estado, órganos colegiados, como la junta de contratación, que cuando se constituye junta de contratación sabéis que la competencia ya no es del ministro o del secretario de estado, es de la junta. Y como eh, tenéis que tener claro que cuando se constituye una junta, después no hay mesa de contratación, es decir, la junta se encarga de todo. La mesa de contratación es un órgano de asistencia y apoyo al, al órgano de contratación, ¿vale? Y después, en el caso de los eh, organismos autónomos, presidentes y/o directores. ¿Vale? En el caso de la entidad estatal, el presidente de la entidad estatal. O es sea, el que tiene aquí eh, la competencia. Cuando hablamos de esto, en materia de contratación e instituciones penitenciarias, sabéis que si estamos hablando de este contrato, el valor estimado nos va a permitir saber si el director es competente o no. Entonces. Hay una orden de delegación de competencias del Secretario de Estado de Seguridad a favor de los directores que data del año 2005, que se modificó en 2010. La tenemos que citar sí o sí, ¿vale? Y la tenemos que saber de memoria. Es la 985-2005, que después por orden interior 50-2010 se modificó. ¿Cuáles son, en base al valor estimado, lo que está delegado en los directores? Suministros y servicios hasta 120.000 euros. Y eh, salvo tecnologías de la información y todos aquellos desarrollos hechos a medida que serán desde servicios centrales y después en materia, en, en obras, inferior a contrato menor, ¿vale? Entonces, en base a esa orden de delegación de competencias tenemos que saber que el director es competente para esta obra siempre y cuando la obra sea o tenga un valor estimado inferior a 40.000 euros, ¿vale? Si yo hago el cálculo, aquí vemos que los tres eh, supuestos, el valor estimado es inferior a esos 40.000 euros. Entonces es competente para eh, licitar el procedimiento de contratación. ¿Sí? Importante saber esto, porque la mayor parte de los alumnos que tenemos han fallado en esta situación. Es decir, van hasta esos 120.000 euros y eh, meten suministros, servicios y obras, todo en esos 120.000 euros. Las obras no puede exceder de los 40.000 euros. ¿vale? Entonces con eso, ahí estaría tendría competencia para licitar el procedimiento. Después, el tipo de contrato. A veces hay gente que se confunde y dice, bueno, pues como el, el valor estimado es inferior a 40.000 euros, lo puedo hacer por contrato menor. Sí, estoy de acuerdo. Si yo lo justifico o lo tramito como un contrato menor... Tengo que tener claro las situaciones que se dan, ¿no? Es decir, ese contrato menor tengo, tiene que haber un informe de necesidad, la aprobación del gasto, la presentación de la factura y después tenemos que publicarlo trimestralmente en la plataforma de contratación tal como refiere el 63.4 de la ley de contratos, salvo que sean inferiores a 5.000 euros, que no es este caso y se pague por el sistema de anticipo de caja fija, ¿vale? En este caso en concreto, sabéis que después la IGAE hace el control interno y después el control externo lo realizará el Tribunal de Cuentas. También hay que publicar estos contratos menores en la plataforma de contratación, o, perdón, en el hacer una remisión al Tribunal de Cuentas en el primer trimestre del año siguiente al ejercicio económico. Es decir, a, a, a primeros de 2023 habrá que publicar estos contratos menores siempre que sean superiores a 5.000 euros, ¿vale? Siguiendo con esto y volviendo a la delegación de competencias tenéis que tener claro que la competencia en materia de contratación es del ministro o del secretario de Estado. ¿vale? En nuestro caso, en el ámbito penitenciario, esta orden 985, la delegación proviene del secretario de Estado de Seguridad y se sigue aplicando hasta que se reforme, que estará pendiente de reforma, porque no tiene sentido que alguien, que no tiene eh, o no dependemos directamente de él desde la modificación del año 2020... Sabéis que el Real Decreto 139-2020 y después el 734-2020 modificaron esa dependencia. Antes dependíamos del Secretario de Estado de Seguridad y ahora pasamos a depender directamente del ministro. Entonces, la delegación de competencias sigue eh, siendo eh, delegada por parte del Secretario de Estado de Seguridad hasta modificación a posteriori, ¿vale? que se debería modificar. ¿Y qué es lo que está delegado? Pues en los directores, las cuantías que os decía an anteriormente, suministros y servicios hasta 120.000 euros, obras hasta 39.999 y después eh, de 120.000 a 300.000 euros en, el, en su dirección general de planificación y gestión económica, de 300.000 a 1.500.000 de euros secretario general de instituciones penitenciarias y de 1.500.000 de euros hacia arriba ministro. ¿Vale? Del interior. Bueno, después de esta chapa y de esta aclaración, eh, vamos a ver un poco el supuesto. Y eh, vemos aquí que tiene, tiene que adjudicar, determinar en su eh, respuesta qué tito, tipo de contrato licitaría. Si se ajusta a la legalidad el, el, la elección de la segunda empresa, indique el valor estimado del contrato, teniendo en cuenta a la segunda empresa y quién será el órgano de contratación. El órgano de contratación, siempre que hablamos de órgano de contratación, vamos a citar el artículo 323. Ese siempre va del, de la mano del 61, que nos habla de la competencia. ¿vale? Y no lo confundáis con el responsable del contrato. ¿vale? El responsable del contrato no es el órgano de contratación. El responsable del contrato se asigna cuando se licita el procedimiento y suele ser en el ámbito penitenciario el administrador. ¿vale? Entonces... Aquí en este caso podría hacer un contrato menor y podría irme a un procedimiento abierto, ¿vale? No habría problema ninguno. Yo me podría ir al 159.6 o al 159.1 o al 156, ¿vale? Es decir, aunque la cuantía me permita hacerlo de forma simplificada por un contrato menor, lo podría hacer por un contrato abierto simplificado, simplificado, sin problema ninguno, ¿vale? Porque sabéis que el, en este caso el, el 159.6... Nos habla de hasta 80.000 euros de límite en, en contratos de obras. este no llega a los 40.000, pues podría hacerse perfectamente por ahí. Cuanto más publicidad y concurrencias le dé a los contratos, mejor. ¿vale? Sabéis que en contratos menores estamos un poco limitados. Y siempre hay que justificar que nos está vulnerando las normas de contratación aplicando contratos menores. Sabéis que no podemos hacer contratos menores que vayan más allá de un año no se podrán prorrogar estos contratos menores, etcétera. Entonces, si yo tengo la posibilidad de hacerlo por un procedimiento abierto, mucho mejor. ¿vale? Lo que pasa es que los trámites son mucho más tediosos y hay que cumplir una serie de plazos. A veces no es tan rápido y bueno, y, y enlentece un poco todo, el, todo lo que es el procedimiento. Entonces, ahí tenéis que justificar cuál va a ser el que hacéis. Cuando yo hago un contrato, hay una serie de artículos clave. Tenemos que citar el artículo 3, en concreto el 3.2, tanto eh, entidad estatal de trabajo penitenciario como Secretaría General, son administración pública. Es decir, son administración pública, entonces la ley de contratos se aplica en toda su intensidad. ¿vale? Sabéis que ese artículo 3 de la, de la ley de contratos nos dice a quién se aplica la ley de contratos. Y en función de si es sector público, como refiere el 3.1, administración pública, el 3.2, o poder adjudicador, que no son administración pública, pero también se les aplica la ley de contratos, pues en función de en dónde se encuadre, se aplica con más o menos intensidad la ley de contratos. En este caso, tanto entidad estatal como Secretaría General es administración pública. Después, necesidad e idoneidad, el 28 y el 116.4. ¿vale? Hay artículos, el valor estimado, siempre lo citaremos, el 101 de la ley de contratos, el tipo de procedimiento. Si voy por contrato menor, por el 118. ¿Vale? Si voy eh, por contrato menor, tendré que citar el 63.4. ¿Vale? Esa publicación al menos trimestral, salvo que sea por anticipo de caja fija. ¿Sí? Después, la tramitación del 117. ¿Vale? Eh, ¿Qué más? Si voy por el, el procedimiento abierto, 156 y sucesivos. Y eso ya tenéis que tener claro los plazos y todo, y cómo lo vais a hacer. ¿Vale? Entonces... Ahí en ese caso, todo lo que eh, podáis meter, cuando hagáis el encuadre de en un supuesto contrato vais a citar inicialmente el artículo 159.1.18 de la Constitución, después la ley de contratos, citaréis los artículos y después el tipo de procedimiento y ya estaría el supuesto hecho. ¿vale? La segunda de las partes nos dice, indiquen el contrato anterior si es obligatorio su publicación en la plataforma de contratación. Si yo voy por un procedimiento abierto lo tengo que publicar, ¿vale? Y si voy por un como contrato menor también, pero me ciño el 63.4 al menos trimestralmente, ¿vale? Y sería un poco como lo debería justificar. Bueno, no me entretengo más, espero que os haya gustado el vídeo. Sabéis que nosotros en Esfera Oposiciones tenemos grupos, pues cuerpo especial eh, que acaba de empezar de cero, turno libre... Con vistas a 2024 o a finales de 2023. Cuerpo especial tercer ejercicio para todos los que han pasado los dos primeros o suponen que van a pasar el segundo ejercicio para preparar el supuesto. Y cuerpo especial promoción interna. ¿Vale? Tenemos clases en directo. Podéis asistir a estas clases en directo, ver las clases en diferido grabadas y hacemos una corrección de los supuestos tanto en clase como después de forma individualizada cada uno de nosotros. Cuerpo Superior de Técnicos, es posible que abramos un grupo. El que esté interesado en el Cuerpo Superior de Técnicos, que me mande correo a info y valoraremos la posibilidad de abrir un grupo de juristas con vistas a la preparación del supuesto únicamente. Los ¿Vale? supuestos siempre es lo más complejo de una oposición, es lo que más nos cuesta encuadrar, sintetizar y plasmar en, en la hoja. Entonces, ahí pues. Simplemente queremos aportaros nuestra experiencia como docentes y como profesionales de instituciones penitenciarias. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, eh, compartidlo y eh, hacedme comentarios y cualquier duda, pues para eso estamos. Os envío un cordial saludo. Chao, chao.